Yo vivo el día, a día, vivo el día a día, disfruto del día a día, lo que venga vendrá y me suelo adaptar a lo que viene y creo que es la mejor, la, la mejor opción. Si algo me ha enseñado a mí el SEO es que hay que adaptarse siempre a, a los canales nuevos, hay que adaptarse siempre a lo nuevo y como me dice a mí siempre Oscar, nuestro tercer apellido es cambio. Sí que es verdad que ahora con el uso de la tecnología estamos todos más controlados, bueno, al final los que pueden estar arriba... O controlando todo eso, tienen mogollón de información, el propio Google, con los Android, con el Chrome y con todo, nos tienen totalmente controlados por dónde vamos, a dónde accedemos, etcétera, etcétera, pero realmente no me paro a pensarlo tampoco.